¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra entrega de Radio Coaching. Y hoy sí traigo algo que estuve, en realidad lo estuve compartiendo en otro video con otra persona. Raisa López y le agradezco muchísimo por la invitación que me hizo a un Facebook Live que hizo. Que hablamos de varios temas y entre, entre esos salió así como brevemente la aceptación porque estábamos hablando en realidad de las emociones y, y, y, cómo, y cómo trabajar en este contexto, o por lo menos en, este video, en ese video con, con Raiza era cómo trabajar las emociones en el contexto de pandemia. Y en, en, ese, en, en varias cosas que, que hablamos con Raiza y un par de comentarios que hizo, las, hicieron las personas a través del chat, eh, también salió el tema de la aceptación. Entonces yo quiero ahora hablar un poco de, de la aceptación, eh, que es un tema muy interesante. Porque se lo puede abordar de diferentes formas, de diferentes disciplinas, desde el yoga hasta la religión, cualquiera sea de ellas. Psicología, la medicina, neurobiología, digo, neurociencia, digo, cualquier, cualquier lado por el que lo quieras encarar siempre hay una forma parecida o similar o diferente incluso de, de, de trabajar la aceptación así que para hacerlo un poco más unánime y no porque quiera yo unificar las disciplinas digamos, quiero unificar un poco el concepto de aceptación voy a leer una, la definición así por lo menos tanto vos como yo estamos hablando sobre lo mismo ¿sí? entonces yo te voy a leer la definición que googleando puse aceptar significado y aparece esto Perdón, Dice aceptar, es un verbo transitivo, dice recibir voluntariamente algo que se le ofrece o propone. Eso como primera definición. Y segunda definición es permitir a alguien entre en un lugar o forme parte de, la, de una comunidad, una asociación o un grupo. Entonces tiene que ver con recibir voluntariamente, con permitir que algo entre, sea la comunidad, la asociación. Yo le voy a llevar a la persona esto, ¿sí? Porque la idea de Radio Coaching es trabajar sobre nosotros mismos y que nuestra cotidianeidad sea más fácil de, de, de gestionarla, de llevarla adelante, ¿sí? Entonces, digamos, lo que acá dice asociación, grupo o comunidad. Como definición, yo lo voy a poner en, en la persona, el individuo, su familia o su entorno social cercano, si se quiere. Y acá dice recibir voluntariamente algo que se le ofrece o propone, lo voy a tomar como, y estoy siendo sub, totalmente subjetivo con esto, con lo cual no significa que vos tengas que opinar lo mismo, entonces digo, yo voy a tomar como que yo recibo o vos recibís voluntariamente algo que ofrece tu entorno. Que ofrece tu cotidianeidad. ¿okay? Entonces digo, qué interesante trabajar sobre la aceptación. Porque una de las características, y también esto, esto volvemos al, al, a esto que yo decía hace un rato de las diferentes miradas o disciplinas... Eh, hay una frase muy conocida, ahora no la tengo, la verdad no la voy a googlear, pero creo que es algo así como si lo resistís, persiste, ¿no? cuanto más resistas, más va a persistir y cuanto más, más rápido, digamos, lo aceptes más rápido también va a fluir y en mi caso personal funciona así, sinceramente digo, más allá que sea una frase hecha las veces que me ha pasado algo eh, que no digamos no estaba del todo de acuerdo con lo que me estaba pasando <risa> hubiese querido otra cosa digamos eh, la aceptación me ayudó muchísimo a poder trascender ese momento fluir con ese momento no y, y me río porque uno digamos a la distancia lo ve diferente no en el momento el momento posiblemente lo veas como diciendo no cómo me pasa esto puede ser que esto que el otro no pero después cuando vas trabajando en esa aceptación, en ese mismo momento, eh, ves que todo como que se acomoda diferente. No es que mejor ni peor, digo. Se acomoda diferente. Y ves de me río, porque uno después con la perspectiva del tiempo, con la perspectiva que uno logra con el tiempo, incluso a veces la distancia geográfica, o, o, y, las dos, el aprendizaje. Porque uno también de esas cosas que aparecen. Y que uno tiene que trabajar en aceptarlas. También aprende cosas. Si uno quiere. ¿No? Está claro. Yo también uno puede querer o no aceptarlas. También es una, es una opción. Pero digo. Pongámonos de acuerdo y hagamos de cuenta que todos vamos. Tanto vos como yo. Vamos a empezar a aceptar las cosas que nos van pasando. Que no nos gustan del todo. Digamos. Digo, porque las que, está, las que están bien, digamos. Están de acuerdo o están alineadas con lo que nosotros queremos no, no hay que trabajar la aceptación porque básicamente está pasando lo que, lo que quiero lo que crees. el tema es cuando pasa algo que no querés ahí es donde uno tiene que trabajar la aceptación es como el desafío ¿no? digo, ok y hay veces y esto también me ha pasado en alguna que otra sesión que la aceptación está como muy de la mano con la eh, se me acaba de ir la palabra, me la tenía en la punta de la lengua eh, parece como que yo me tengo que rendir a eso no me sale la palabra, no importa la idea es, muchas veces interpreta a la persona, interpreto yo, interpretas vos que al aceptar, ahí está, estoy renunciando al aceptarlo, estoy renunciando a lo que yo quiero que muchas veces desde ahí sale la emoción ¿no? de la angustia, de pérdida, de otro tipo de emociones que claramente no me cooperan para lo que yo tendría que o podría modificar para lograr otro, un resultado diferente, algo diferente. Entonces muchas veces la aceptación, sin darnos cuenta, viene de, la viene de la mano del renunciamiento. Yo creo que por aceptarlo estoy renunciando a lo que quiero. Y no tiene por qué ser así. Digo, claramente, si yo quiero algo muy puntual y lo tengo muy detallado y no lo logro, claramente, bueno, no, no significa que, o sea, si sí voy a renunciar a eso en ese formato, de esa manera, con, con, con todos esos detalles que yo le puse. Ahora, ¿es posible lograr algo parecido? Sí. Y yo creo que ahí, ahí es donde es clave la aceptación. Y, y justamente lo que te permite es que vos logres, posiblemente no lo que exactamente vos querés, pero sí algo que te sirve, o digamos que cumple con el propósito final de lo que vos querés. Y por ejemplo, con esto, bueno este video lo estoy grabando en plena pandemia mundial, y hay muchos comentarios que tienen que ver con la aceptación de hecho a mí también hay cosas que no me gustan de las que están pasando o de hay cosas que yo tengo que aceptar de cómo tengo que hacer las cosas que antes las hacía yo de forma diferente y, y tengo que trabajar mi aceptación pero más allá de esto pongámoslo en cualquier circunstancia de la vida en cualquier otro momento de nuestra línea de tiempo vital y cuanto más, más trabaje mi aceptación mucho más sencillo va a ser mi tránsito. Porque si sí voy a poder ir construyendo lo que yo necesito para que, ok, ya lo, lo que, exactamente lo que yo quería no lo, no lo voy a tener. Por X razón, no sé lo que sea. Eh, que pueden ser incluso hasta factores externos, no, claramente. Pero digamos, si esos factores externos condicionan lo que yo quería, si trabajo en la aceptación de eso, yo voy a poder empezar, en vez de enfocarme en lo que no tengo, enfocarme en lo que quiero. Y ahí empiezo a trabajar a construir otra cosa diferente. Empiezo a trabajar a construir lo que yo en principio quería. Y a ver cómo lo transformo a lo que, no sé, el contexto, la sociedad, la familia, el trabajo, el, el ámbito que vos quieras aplicarlo. Digamos, ¿cómo, cómo trabajo con eso para transformarlo a lo que sí quiera? O, que, o me, que me sirva, o que me traiga algún beneficio, que sea, perdón, que sea satisfactorio. ¿No? Porque si no me quedo en la negación y me quedo enfocado en lo que ah, no no listo no, no voy a lograr eso no lo logré no quiero eso eh, yo quería otra cosa y, y, y pierdo tiempo digo perdés tiempo digo, y la, la idea bueno del radio coaching es que el coaching se acerca a tu a las cosas que te pasan todos los días porque mal o bien un día u otro hay personas que tienen digamos, como más suerte, si se quiere, y, hay, y tienen menos trabas en sus caminos, pero hay otras personas que tienen más trabas en su camino. Esto es una realidad también. Posiblemente yo tenga dificultades en ámbitos donde vos no las tenés, y viceversa. O yo tenga más dificultades en un ámbito y vos en otros. Pero, llegado el caso, siempre tenemos cosas para resolver, porque somos seres humanos y de eso se trata la vida. Incluso vamos a ir resolviendo situaciones diferentes, y no siempre las situaciones que se nos presentan están... A gusto o, o son las que nos pueden llegar a servir o lo que nosotros queríamos puntualmente, pero no por eso la situación va a desaparecer. Así que la idea de esta de este video era hablar sobre la aceptación. De cómo posiblemente lo único que estás haciendo al no aceptar es desenfocándote en de lo que posiblemente logres. Y que el enfocarte en lo que vos querías. Digamos, como no estás aceptando eso. Lo único que estás haciendo es mirando hacia lo, que no, hacia lo que no vas a tener. Mirando hacia lo que vos habías deseado en su momento y que no lo vas a tener. Por alguna razón, sea la que sea. Y que no, siempre estar, eh, digamos, que no siempre tiene por qué estar eh, asociado al, a la resignación o al renunciamiento. Posiblemente este no sea el momento. Y mañana sí. Entonces si vos trabajas la aceptación de que hoy no tengo esto, pero posiblemente más adelante sí... Es más, tal vez lo que vos puedas construir hoy, diferente a lo que vos querías, sea el puente, el puente, la catapulta, eh, el disparador, llamalo como quieras, digamos, pero sí sea como un paso previo a lo que vos querías. Y de esto se trata el coaching. De ver otras posibilidades, de hacer que lo que hoy es un obstáculo pase a ser algo que te pueda servir para lo que vos querías. Y si uno es así, claramente. Hacer lo necesario para lograr lo que uno quería. Y esto también es Radio Coaching. Que sea para tu vida cotidiana. Es algo que hoy tenés. Que algo que hoy te pasa. Que no querías tenerlo. Que no querías que te pase. Y cómo trabajar con eso. ¿Qué hacer para que este día de hoy. Cuando estés mirando este video. Digas. Ah, mira hoy me pasó esto y esto y no quería que pasara y la verdad que estuve como no sé, 10 minutos, 5 minutos una hora, 3 horas todo el día pensando en eso y tal vez hubieses podido usar ese tiempo en pensar qué otra cosa hacer que igualmente te sirviera, que igualmente te trajera algún bienestar, algún beneficio alguna satisfacción y era simplemente o es simplemente este espacio poder acercar el coaching a tu vida cotidiana y desde ahí o por lo menos yo esta es mi intención espero que te haya servido que te haya gustado si no es así eh, digamos en cualquiera de las opciones ¿no? si te sirvió te gustó genial y no sé ponerme algún comentario y si no también porque yo aprendo todos aprendemos todo el tiempo y me gustaría también escuchar los comentarios de las personas que no les gustó o no les sirvió por algo así que bueno, lo voy a estar publicando seguramente en Instagram, en Youtube y en Facebook y en cualquiera de esos tres medios, el que quiera dejar un comentario, los invito a hacerlo sea para bien, digamos con un comentario, uy qué bueno como me gustó o, la verdad Hugo, uh, esto no me sirve, este o este no me sirve, esto no me sirvió o no me gustó y por qué, digamos así, de último, entre aunque sea en un chat, un diálogo virtual, podemos ir eh, intercambiando opiniones. Bueno, eso solo, por hoy.